Ella es la que tiene la última palabra porque después de todo es el cuerpo de ella. Sabiendo que esa era la última vez que yo saldría de un hotel sin un bebé, era una bocina andante. ¿Qué manera de dar grito a ese niño? Me la cuidas. Y me fui. Allá, vengo a buscar a mi hija y tú, que te pase lo que te pase. ¡Adiós! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Acordate que te a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente para que abajo Así que corre, corre a suscribirte, Mis amores, en el video de hoy Oficialmente soy Creo que es un secreto así Déjenme decirles que yo creo que yo lo escondí mejor que Kylie Jenner Que Khloe Kardashian Porque todo el mundo sabía que ellas estaban teniendo un embarazo Por su rogación Pero yo me tragué mi gran secreto Como estuvieron viendo en el video anterior Les expliqué cómo fue toda la trayectoria Cómo pasó todo Y hoy voy a estar haciéndoles un story time Espero que no me quede largo, largo, largo Como del tamaño de un maja Y no tengamos que cortarlo Pero hoy les tengo un story time Del día que nació. Nació Aurora los días antes y los días después. No es una de lo que ha sido la vida de ella después que nació pero es más bien el día que ella nació y cómo nos preparamos para irnos y cómo nos preparamos para llevárnosla. Así que vamos a empezar con que nos fuimos un día que estaba cayendo un agua mis amores. Ya yo sabía que Aurora iba a nacer por cesárea aunque hasta el último momento pensamos que iba a ser parto natural pero bueno como la condición de mi subrogada que tenía placenta previa también tuvo un poquitico de lo que fue la presión alta decidimos y ella sobre todo en la que tenía la última palabra mis amores porque si estás haciendo este proceso si te digo que cuando tiene que ver al bebé y a la salud del bebé y a la salud de tu subrogada ella es la que tiene la última palabra porque después de todo es el cuerpo de ella ella es la que determina si quiere terminar el embarazo ella determina eh, cómo quiere que sea el delivery cómo quiere que sea que nazca la bebé o el bebé ella decide quién entra al parto o sea es algo muy muy respetado porque esto es un ser humano esto no es un robot que uno le encarga un bebé y ya. Y yo estuve de acuerdo con todo esto. Y esto es algo con lo que también debes tú hacer la paz. Debes tú respirar y decir, bueno, lo que ella decida va a estar bien. Gracias a Dios, ella desde un principio decidió que yo y mi esposo, Juan Carlos Pucci, estuviéramos en el parto si era natural. Y si era cesárea, pues iba a entrar yo. En la segunda parte de que era lo de si te termino, si el bebé... Venía con algún problema o algo así Ella también tenía la última palabra Pero ella siempre me dijo a mí Tranquila, que aunque yo tenga la última palabra Yo siempre lo voy a consultar contigo Y yo también me sentía muy tranquila por ese lado Así que todo lo que tuvo que ver Con la salud de ella Sí estuvo siempre en manos de ella, pero ella todo lo pasó por mí. Hasta para tomarse una pastilla para el dolor de cabeza, lo que sea que ella hacía, siempre me lo consultaba y yo creo que por eso siempre pude respirar y estar tranquila. Yo dormía mejor, yo creo que cuando Aurora estaba en la barriga de mi subruada, que ahora que está aquí, porque yo me la paso así, como un gavilán, mirando las cámaras y mirándola a ella. Pero bueno, que me voy deshiversando. Tergiversando, Tergiversando voy, ¿ve? voy cambiando la cosa. El caso es que ya sabíamos que Aurora nacería por cesárea, así que no dieron un día y nos dieron una hora yo me fui justo el día antes que naciera aurora porque yo dije yo me voy unos días antes yo me voy a desesperar yo voy a, a, a atacar a mi subrogada lo que no la he atacado en todos estos meses así que yo me voy yo me quería ir hasta el mismo día que naciera aurora pero dije mejor no porque uno no puede tampoco pues eh, provocar a la suerte tanto me fui el día antes bajo un agua aquí en miami no sé si se acuerdan pero en abril estaba cayendo los palos de agua horrible Llegamos a Houston, Texas. Me estuve quedando en el hotel Four Seasons y Aurora nace en el hospital Memorial Hellman que estoy súper que feliz. Ahora les voy a contar todo lo que esa gente hicieron por nosotros. Esa noche yo viajé a Houston con mi mamá, con mi papá, con mi suegra, obviamente mi esposo, la nana de Aurora también fue con nosotros, los padrinos de Aurora fueron con nosotros también. Entonces esa noche yo les pedí a todos los que viajaron conmigo que se fueran a cenar, que Juan Carlos y yo queríamos cenar con nuestra subrogada, iba a ser la primera vez que conoceríamos a los niños de ella, aunque ya nos habíamos visto por foto y demás, pero era la primera vez que, que nos íbamos a ver así frente a frente nos fuimos a comer eh, comida mexicana, riquísima con las niñas de ella, de su esposo obviamente, y me encantó yo me enamoré de esa familia yo me enamoré de todas esas niñas, yo quería llevarme a Aurora y a las niñas también conmigo <risas> qué familia tan hermosa cuánto amor, cuánta ternura había entre ellos, y yo yo sabía que, ¿por qué me llaman? ¿Por qué me, es Mami Lover? Eso es para venir a ver a su nieta. Dime. Y esa noche, cuando regresé al hotel, yo dormí tranquila. Yo sabía que todo iba a estar bien. Yo no tenía dudas. Sabía que en mi corazón ya Aurora estaba en mis brazos. En la mañana, yo me quise vestir de rosado completo. Ingenua yo. No sabiendo que cuando yo entrara al quirófano me iban a poner una cosa azul Porque yo en mi cabeza ya me veía abrazando a Aurora Yo vestía de rosado y toda la foto y todo Pero nada de eso sucedió Yo quería que Juan se vistiera de rosado pero la camisa no estaba planchada Ustedes saben Ese día cargamos con todos los tarecos para el hospital El coche, el calcí Yo tenía una maleta con tantos cambios para Aurora Que después les haré un video con todo lo que yo llevé en la maleta Aparte de que ya ustedes vieron Pero no, yo llevaba la pañalera Otra pañalera para nada una maleta, eh, el docatot O sea, yo llevaba tantas cosas para allá Y con todo eso yo me fui para el hospital Bajé al lobby del hotel Sabiendo que esa era la última vez Que yo saldría de un hotel sin un bebé Y que cuando yo regresara Si yo tenía que regresar a ese hotel Iba a ser con mi bebé en las manos Pedimos un Starbucks, creo que fue abajo Tenían como una cosita de Starbucks Y nos fuimos Juan y yo Y yo le dije a los demás familiares Que no fueran hasta que ya no nos dijeran Porque todo eso se demora, ¿no? Baby, be here Cuando llegamos Ya mi subrogada estaba dentro, El esposo estaba afuera también Estamos Juan, el esposo de ella Y yo con las mil tarequeras Y yo le decía a Juan Carlos ¿Tú estás seguro que esto es un hospital? Mis amores, en esa sala de maternidad no había nadie Era una tranquilidad una paz, todo el mundo Hi, how are you? Eh, you are the IPs IPs se llaman a los intended parents A los padres de los niños que nacen por su robación Me pusieron una manilla a mí Me pusieron una manilla a Pushy. Teníamos la manilla de Aurora también en la mano Sin su nombre, solamente decía baby Y los apellidos de nosotros Y nos entraron a una oficina Nos hicieron el pre-birth order Ya yo lo tenía Porque una de las razones por las que Aurora nace en Texas Es porque acá en la Florida, mis amores No hay algo que se llama pre-birth order que es para que tu bebé ya salga con el certificado de nacimiento con tus apellidos acá en la Florida. ¿Cómo funciona? Es que las primeras semanas el bebé tiene el apellido de la subrogada y después uno, uh, como que file a motion para. Yo no sé cómo se dice file a motion. Bueno, una moción para que el juez. Eh, cambie de nuevo el apellido de la bebé Y eso queda sellado Pero el primer certificado de nacimiento Si tu bebé nace acá en la Florida Nace con el apellido de la subrogada Si la subrogada es Rodríguez La niña Rodríguez Pérez Juan José Lo que sea Ese va a ser el apellido A mi subrogada la entran de nuevo a otro lugar Donde ya iba a verse con el anestesiólogo El enfermero Me dejan entrar a mí Porque ya puso mi nombre Para que entráramos eh, Para que entrara yo Yo entro con ella Ahí estoy con ella Una vez más vienen todos los médicos Nos saludan Nos dicen las felicidades Era como si fuera era una fiesta De verdad yo me sentí tan tranquila, tan feliz ya cuando nos avisan de que ya íbamos a entrar al salón, ella mandó a pedir un momentico a que su esposo entrara para despedirse del momentico, se despidieron no, no lloraron ni nada, estuvieron bien estábamos felices y contentos, nos llevan por un pasillo, a ella la entran al salón al quirófano, a mí me hacen esperar afuera del quirófano, me dice ve poniéndote todo este armamento que tenemos acá y después vas a entrar tú, ahí fue que me di cuenta que yo no iba a poder usar mi traje rosado, me tuve que poner todo un traje azul y yo decía, Dios mío, pero es una niña que yo traje algo no un niño, pero bueno no importa, me puse toda mi cosa azul y esperé ahí y unos 10 minutos después me hacen pasar a mí un salón gigante, mis amores, yo no les puedo explicar la cantidad de enfermeras, de doctores que había ahí adentro, todos pendientes a mi subrogada y a mi bebé, me hacen sentarme por atrás de donde está mi, mi subrogada, ella ahí se empieza a sentir un poquito mal, creo que el efecto de la anestesia le estaba dando ganas de vomitar, pero bueno le pusieron medicamento y todo. Y ella todo el tiempo me decía, está lista, está lista Y yo, sí, pero yo estaba más pendiente a ella Y ella estaba más pendiente a que yo no me perdiera el nacimiento de la bebé Y yo estaba más pendiente porque yo quería que ella se sintiera, mis amores Para mí era extremadamente importante que ella se sintiera Que yo estaba ahí para cuidarla a ella también No solamente que, allá, vengo a buscar a mi hija y tú, que te pase lo que te pase Para mí eso jamás, nunca pasó por mi cabeza Yo quería estar ahí con ella El anestesiólogo por otro me dice, prepara el celular porque ya van a hacer. Y yo, desde atrás de lo azul, escuché el primer llantico. <risa> Porque esa niña nació como un par de pulmones dando unos gritos y ella me dijo, párate, párate Y me paré, la grabé cuando me dicen, dale para que cortes el, el cordón Yo creo que yo dije, a mí se me va a caer el celular Yo tenía unos nervios porque aquella niñita llena de pelo, porque Aurora nació llena, llena de pelo Era, óyeme, era una bocina andante, qué manera de dar gritos a ese niño I'm give you this. Y yo veo que la enfermera la envuelve y se la llevan como para una cosita donde la pesan y tal. Y yo me volví a sentar atrás con mi surrogado, no sabía qué hacer. Y la enfermera me decía como que ven, ven para acá. Y yo le dije, ya vengo, ya vengo. Y me acuerdo que le dije al anestesiólogo me la cuidas. Me fui así un poquitico. Eh, estábamos en el mismo cuarto, pero yo estaba como en una esquinita. Y yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Yo no podía ni tocar a Aurora. Eh, los nervios no me dieron para tocarla. Era llora, llora, llora, llora, llora. Y yo decía, si eres mía. Eh, Eres todo lo que soñé No me lo puedo creer eh, O sea, todo Todo esto era lo que yo estaba pensando en ese momento Aurora pesó 7 libras con 2 midió 53 centímetros Creo que son 20 y pico de pulgadas Algo así Enseguida me la empaquetaron Me dijeron Coja su paquete Y márchese Literal fue así Me dieron a mi bebé la llevé a ver a mi subrogada le dije antes de irme que quiero que la vea. Fui a donde ella, se la enseñé ella ya estaba como media dormulienta eh, porque estaba sintiendo mal, tenía ganas de vomitar y la, ya la estaban cosiendo. Le mostré a la bebé, me senté un momentico ahí con ella y me dijeron ya ven con nosotros, me llevan a un cuarto de espera y me dijeron que una vez que a ella la terminaran ella también iba a ir para ese cuarto, y que ahí me iban a pasar para el día al lado. En ese momento que todavía ella está en el salón y yo estoy afuera en este cuartico que me dieron, me dijeron que a quién quieres pasar y obviamente dije a mi esposo, al papá de la niña. Entró Pushy, imagínense, Pushy empezó a llorar que era la niña más linda del mundo. Y esa bandida, no, conmigo no había abierto los ojos. Y yo la miraba y le decía, Ay, por favor, abre los ojos para verte los ojitos. Y a mí no me había abierto los ojos. Y el papá llegó y creo que como Pushy tenía la voz más aguda, esa niña abrió los ojos. Ustedes pueden creer eso. Aurora. Pipa. Pipa. <risa> Tú quieres verme linda Y enseguida, mis amores, me dieron un pomito de leche similar Similac Y esa niña me dijeron, dale la leche Le hicimos así, y esa niña como que toda la vida Ella hubiera tomado leche en pomo Fue increíble Enseguida succionó y Se lo tomó todo Bueno, todo, no, lo que se tenía que tomar Que eran como cinco, una cosa así Entonces, en ese momento a mi subrogada la sacan A mí me llevan a otro cuartico Pero estábamos todos todavía en la misma hilera ¿no? Y yo la fui a ver, Juan la fue a ver Mami también pasa a verla Todos estamos muy pendientes, muy pendientes de ella Nos dan habitación, gracias a Dios Nos dan una habitación súper amplia Yo veía que aquello era como una suite Y junto con la habitación nos trajeron Regalos del hospital, yo no lo podía creer Miren, me entregaron una plaquita que decía Memorial Hellman Y entonces tú podías poner el nombre de la niña, las libras, cuánto pesó, todo eso Nos entregaron dos paquetes de un neceser para Juan Carlos Con jabón, con cosas para afeitarse, de todo había dentro. Nos entregaron no sé qué cantidad de pamper y leche Nos entregaron blankets, eh, sabanitas para enrollar a Aurora Muchísimas también O sea, aquello era un hotel para mí, yo no me lo podía creer, de verdad que nos habían dado tantas cosas. Al ratico me dejan a mí en el cuarto con la bebé, entre toda mi familia. Dejaron entrar a todo el mundo. Bañan a Aurora, la bañan como a las 6 horas o algo así. Y su primer outfit, déjenme seguir, déjeme espérense, porque es que yo le tiré tantas fotos a esa niña. Y no sé, yo quiero estar seguro de que su primer outfit, yo creo que fue unos rosaditos de Barbie, yo creo. El primer cambio de Aurora es un cambio en rosado que se lo regaló mi amiga Lady y yo de casualidad me había comprado esa misma pijama O sea, no fue ni, ni que nos pusimos de acuerdo A comprar eso, que yo tengo lo otro Nada que ver La vestimos de rosadito Y ahí le hicieron una mini sesión de fotos Se lo hizo Lise, La mejor amiga de mi amiga Ali Ella fue y le tomó foto Obviamente Ali también estaba ahí Entonces cambiamos a Aurora Y íbamos a pasar la primera noche con Aurora, mis amores y ahora sí vamos a terminar este video acá, les voy a seguir el story time porque esto está quedando largo largo largo como el tamaño de un maja en el próximo video de cómo fue la primera noche de Aurora y cómo fue su vuelo a Miami los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado, el mundo de Camila, por hoy se ha acabado